Estas son imágenes que muestran medios eslavos de las acrobacias aéreas del K-52 ruso en la zona, de la zona de la operación militar donde fueron captadas en video. Aquí se habla que la tripulación del K-52 mostró en vivo los disparos desde altitudes extremadamente bajas. Los helicópteros K-52 es uno de los principales vehículos de reconocimiento y combate de ataque que la parte rusa participa en la operación militar especial en Ucrania y esto se debe a las cualidades defensivas de estos vehículos de combate, su gran potencia de fuego y su increíble maniobrabilidad, uno de los momentos de los ataques a las posiciones de las tropas ucranianas por parte del helicóptero K-52 fue firmado por la tripulación de este vehículo de combate en las imágenes ven el helicóptero ruso K-52 volando literalmente a unos pocos metros sino a decenas de centímetros de las copas de los árboles maniobrando con éxito y sin permitir que los sistemas de defensa aéreo enemigos detecten y los ataquen al llegar a la línea de apertura de fuego el helicóptero lanza misiles no guiados cubriendo el área donde se encuentran enemigos. luego de lo cual parte para una segunda aproximación para arremeter nuevamente Maniobrar a altitudes extremadamente bajas en condiciones de combate es una tarea difícil, sin embargo, los pilotos rusos hacen frente a esta situación a través de su implementación y su capacitación, mientras que las AFU finalmente no pueden hacer nada con respecto al helicóptero de combate de última generación, ya que este último simplemente no logra apuntar desde los sistemas de defensa para poder derribar el vehículo.